Señorías, miren, en primer lugar creo que hay que situar la cuestión de la que hoy debatimos en lo que tiene que ver con lo procedimental. Este debate es un sinsentido procedimental que ha protagonizado el Partido Popular. Este debate eh, es un sinsentido porque esta solicitud entra un 2 de agosto en el registro del Senado, no se celebra una junta de portavoces y una diputación permanente hasta el 29 de agosto, se pide la comparecencia del presidente del Gobierno con carácter extraordinario y el periodo extraordinario termina dentro de dos días, siendo que el presidente del Gobierno está de viaje en América Latina. Bueno, pues es evidente que esa comparecencia no se va a celebrar en periodo extraordinario y además es evidente que no se va a celebrar en periodo extraordinario porque se ha gestionado mal. Yo les diría a los señores del Partido Popular que esta es la versión buenista. Hay otra versión, ahora que están ustedes contra el buenismo. Hay otra versión y es que ustedes lo que quieren es instalar un tema en la agenda política. No les importa absolutamente nada el procedimiento por el cual quieren instalar este tema. Lo que quieren es que se debata de esto por todos los medios y, por tanto, ustedes lo que quieren es generar, además, una crisis institucional entre el, entre el Senado y la presidencia del Gobierno, para que no sea el Partido Popular quien discute con el presidente del Gobierno, sino que sea el Senado, que es una cosa como más, como más seria y como que le da más empaque al debate, ¿verdad, señores del Partido Popular? Sobre esto solo una cosa, les echamos del Gobierno fundamentalmente por tener una concepción patrimonialista de las instituciones y después todo lo que venía detrás. Pero la concepción patrimonialista de las instituciones les echó a ustedes del Gobierno y parece que no han aprendido la lección. parece que lo siguen haciendo. Aprendan, aprendan, de, aprendan de sus errores y aprendan de por, qué, de por qué perdieron el Gobierno. Yo entiendo que me van a permitir un, un símil futbolero ahora que, estamos en, ahora que estamos en pretemporada. Yo creo que están ustedes como la nueva como la, el, el nuevo equipo técnico del Real Madrid, ¿verdad? El nuevo equipo técnico del Real Madrid se tiene que hacer notar, se tienen que ver los cambios, es verdad que ha perdido gol, pero vayan ustedes con cuidado, no sea que terminen pidiendo que vuelva Mariano como, como el señor Lopeteri. En fin, a la cuestión. En 2017, en 2017 se batió el récord de residentes españoles en el extranjero. Entre 2009 y 2017 hemos pasado de tener 1,4 millones de compatriotas viviendo en el extranjero a tener 2,4 millones de compatriotas viviendo en el extranjero. Yo no he oído una sola vez, una sola vez, hablar al Partido Popular de crisis por la situación de los exiliados económicos en España por causa de la crisis económica que provocaron, entre otros, ustedes. No les, no les he oído nunca hablar de los exiliados económicos de nuestro país que se tuvieron que marchar a buscarse la vida, a ganarse el pan y a ganarse el futuro, entre otras cosas, por causa de ustedes y de una crisis económica provocada por las élites políticas ...y por las élites económicas de las que ustedes eh, formaban parte. En la última década en España tenemos un saldo migratorio negativo. la última década en España pierde, perdemos más población de la que ganamos. Sale más gente de España de la que viene. Por tanto, ¿de qué quieren hablar ustedes? Si hay una crisis migratoria en España es probable que a lo que haya que referirse... ...como crisis migratoria es a nuestros compatriotas que se han tenido que ir... ...de nuestro país a ganarse la vida y no han podido volver. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos que tanta gente de mi generación que se ha tenido que marchar al extranjero a ganarse la vida tenga un, proyecto de tenga un proyecto de futuro en España? Se pueda ganar la vida en España y pueda volver a vivir de manera decente aquí. Esa es la crisis migratoria que ha tenido nuestro país en los últimos diez años, la de la gente que se ha tenido que marchar. Es probable que a ustedes no les haya afectado, pero le ha afectado, créanme, a mucha gente de mi generación que se ha tenido que marchar. Lo otro de lo que ustedes están hablando es una crisis humanitaria humanitaria. Y yo les voy a decir una cosa. Míreme, señor, míreme un momento, señor Cosido. ¿Usted qué quiere? ¿Que dejemos que se ahoguen en el mar a los que vienen en los barcos? ¿Usted quiere que les dejemos ahogarse en el mar? Yo no creo que ustedes quieran que les dejemos que se ahoguen en el mar, porque yo sé que con todas las diferencias que tenemos ustedes y nosotros, su partido tiene raíces cristianas que no les van a permitir a ustedes las raíces cristianas no les van a permitir a ustedes hacer ese tipo de cosas. Por tanto, no hagan demagogia con la cuestión de las personas que vienen a este país cuando en este país lo que hay es una situación de flujos, de, de flujos migratorios perfectamente normalizada. Y la crisis que hay es efectivamente una crisis humanitaria. Y lo que nos toca como país del primer mundo, las tareas que tiene el gobierno como el país que es España... Tienen que ver con garantizar los derechos humanos, con garantizar las políticas de acogida, con garantizar el cierre de los CIES y de los CETI y con gestionar con normalidad y respeto una situación de flujos migratorios que es perfectamente normal, perfectamente corriente para un país de nuestro entorno en la época en la que estamos viviendo. Y las otras tareas del Gobierno tienen que ver con atacar las causas de la emigración de los españoles que se han ido de aquí. ...se han ido de nuestro país porque no tenían forma de ganarse la vida. Esa sí que es una tarea urgente. Esa sí que es una tarea urgente. Atacar las causas por las que nuestros compatriotas se tuvieron que ir de España... ...y se tuvieron que ir a ganarse la vida fuera, porque no están resueltas. España sigue creciendo al 3% interanual. Nuestra economía sigue teniendo buenos datos macroeconómicos... ...respecto de los años de la crisis. Y, sin embargo, los indicadores sociales siguen siendo los de lo peor de la crisis... Seguimos teniendo a uno de cada cuatro compatriotas en situación de riesgo de pobreza, seguimos teniendo una situación de desigualdad que es completamente insostenible y el crecimiento económico no se está traduciendo en oportunidades, en empleo ni en igualdad. Y esas son las causas de que muchos españoles se hayan tenido que ir de nuestro país. Esa es la crisis que hay que atacar. Hay que atacar el exilio económico, hay que atacar el despoblamiento rural. Eso también eso también es una crisis eso también es una crisis que hay que atacar. Hay que generar oportunidades en el medio rural en nuestro país. Hay que atacar la baja natalidad. Hay que generar oportunidades para que los y las jóvenes puedan tener hijos. Hay que generar oportunidades para que no perdamos población todos los años porque los jóvenes y las jóvenes no... No es que no quieran, es que no tienen la oportunidad de tomar la decisión de tener hijos sencillamente porque no disponen de recursos económicos para sacar una vida eh, una vida en familia adelante. Por tanto, esa es otra cosa que hay que atacar y hay que atacar el empobrecimiento que ha sufrido la gente en nuestro país fundamentalmente. Esos son elementos de crisis. Lo otro, lo otro si es una crisis, es una crisis humanitaria como les decía antes, pero tenemos flujos migratorios perfectamente normales, perfectamente normalizados y perfectamente asumibles para un país de nuestro entorno en una década en la que se ha marchado más gente de España de la que ha venido. Por tanto, lo que están haciendo ustedes es instalarnos aquí, en España, la agenda de la extrema derecha europea. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Y eso es peligrosísimo. Y eso es peligrosísimo. Ustedes han visto al señor Salvini... En Italia, ustedes han visto a la señora Le Pen en Francia y han dicho esto es lo que funciona para ganar gobiernos en Europa. Lo que funciona para ganar gobiernos en Europa es la violencia del último contra el penúltimo y agitar el fantasma de que vienen a por lo nuestro cuando no es verdad. Y no está sucediendo. Y están ustedes apoyándose en imágenes efectistas de telediario con argumentos para asustar a la población, sencillamente para incorporar al argumentario del Partido Popular el argumentario de la extrema derecha europea. Ustedes se están sumando a la agenda de Le Pen y de Salvini para tratar de recuperar el gobierno por la vía de la agenda de la extrema derecha. Esa es la apuesta estratégica del Partido Popular y eso es lo que están poniendo ustedes de gala hoy en esta diputación permanente. Una estrategia de generar una crisis institucional entre el Senado y la presidencia del gobierno y una estrategia de instalar la agenda de la extrema derecha europea en España, para ver si por esa vía ustedes rascan algún voto de los que se les están yendo. Ahí van a entrar en competición con el partido del señor Rivera, que también, está jugando, que también está jugando a lo mismo. A ver si rasca votos por la vía de la señora Le Pen y del señor Salvini. Yo la sensación que tengo es que ustedes tienen que hablar de cosas fuertes y tienen que hablar de cosas duras para que no se hable de su crisis de liderazgo y de la crisis reputacional que tiene su líder. Ustedes no tienen proyecto ni programa porque no han digerido la pérdida del gobierno y porque no han tenido tiempo para generar un proyecto y un programa adecuado a la España en la que ustedes ya no gobiernan. Por tanto, sin proyecto y sin programa, ustedes lo que tienen es agenda. Agenda de extrema derecha que tape, que tape la crisis reputacional del señor Casado, que todavía no sabemos si se va a comer o no se va a comer el turrón. Así que ordenen su casa remitan a su líder a dar las explicaciones que tienen que dar y cerrar de una vez su crisis reputacional. Eso sí que es una crisis de primer orden. Organicen un proyecto que ofrecer a los españoles y vuelvan un poco más adelante porque en septiembre han suspendido, señores del Partido Popular. Gracias.